Piense y hágase rico de Napoleón Hill, el cerebro, una estación de transmisión y recepción para el pensamiento, el duodécimo pilar hacia la riqueza. Hace más de 20 años, el autor en colaboración con el difunto Dr. Alexander Graham Bell y el doctor Elmer R. Gates observó que todo cerebro humano es tanto una estación de transmisión como de recepción de la vibración del pensamiento. Por medio del éter, de una manera similar a la empleada por el principio de radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones del pensamiento que están siendo liberadas por otros cerebros. En relación con la afirmación del párrafo anterior, Compara y considera la descripción de la imaginación creativa como se describe en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el conjunto receptor del cerebro que recibe pensamientos liberados por los cerebros de otros. Es la agencia de comunicación entre nuestra mente consciente o razonadora y las cuatro fuentes de las cuales podemos recibir estímulos del pensamiento. Cuando es estimulada o aumentada a una alta tasa de vibración, la mente se vuelve más receptiva a la vibración del pensamiento que llega a través del éter desde fuentes externas. Este proceso de intensificación tiene lugar a través de las emociones positivas o las emociones negativas. A través de las emociones se pueden incrementar las vibraciones del pensamiento. Las vibraciones de una frecuencia excesiva alta son las únicas vibraciones recogidas y transportadas por el éter de un cerebro a otro el pensamiento es energía que viaja a una tasa de vibración extremadamente alta, el pensamiento que ha sido modificado o intensificado por cualquiera de las emociones principales vibra a un ritmo mucho más alto que el pensamiento ordinario y este tipo de pensamiento, el que pasa de un cerebro a otro a través de la maquinaria de transmisión del cerebro humano, la emoción del sexo está a la cabeza de la lista de las emociones humanas, en lo que a intensidad y fuerza motriz se refiere, el cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo vibra a un ritmo mucho más rápido que cuando una emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación sexual es el aumento de la velocidad de vibración de los pensamientos a tal punto que la imaginación creativa se vuelve muy receptiva a las ideas que recoge del éter. Por otro lado, cuando el cerebro viva a un ritmo rápido, no solo atrae pensamientos e ideas liberadas por otros cerebros a través del éter, sino que le da a nuestros pensamientos ese sentimiento que es esencial antes de que los pensamientos sean recogidos y actuados por la mente del subconsciente. Por lo tanto, verás que el principio de transmisión es el factor a través del cual mezclas el sentimiento o la emoción de tus pensamientos y los transmites a tu mente subconsciente. La mente subconsciente... Es la estación emisora del cerebro a través del cual se transmiten las vibraciones del pensamiento, la imaginación creativa es el conjunto receptor, a través del cual las vibraciones del pensamiento se recogen del éter. Junto con los factores importantes de la mente subconsciente y la facultad de imaginación creativa que constituyen los conjuntos de envío y recepción de la maquinaria de transmisión mental, considera ahora los principios de la autosugestión que es el medio por el cual puedes poner en funcionamiento tu emisora de transmisión. A través de las instrucciones descritas en el capítulo sobre autosugestión, se te informó de manera definitiva del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente monetario. La operación de tu estación de transmisión mental es un procedimiento relativamente simple. Solo tienes que tomar en cuenta y aplicar los tres principios cuando desees utilizar tu estación de transmisión. La mente subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Se han descrito los estímulos a través de los cuales se pueden poner en práctica estos tres principios. El procedimiento comienza con el deseo. Las fuerzas más grandes son intangibles. La depresión llevó al mundo al límite mismo de la comprensión de las fuerzas que son intangibles e invisibles. A través de las épocas que han pasado, el hombre ha dependido demasiado de sus sentidos físicos y ha limitado su conocimiento a cosas físicas que podía ver, tocar, pensar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de todas las épocas. Una época en que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizás aprendamos al pasar por esta era que el otro yo es más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos al espejo. A veces los hombres hablan de la ligera de las intangibles, las cosas que no pueden percibir a través de ninguno de sus cinco sentidos. Y cuando los escuchamos, debería recordarnos que todos estamos controlados por las fuerzas invisibles e intangibles. Toda la humanidad no tiene el poder de hacer frente ni de controlar la fuerza intangible envuelta en las olas de los océanos. El hombre no tiene la capacidad de comprender la fuerza intangible de la gravedad, que mantiene esta pequeña tierra suspendida en el aire y evita que el hombre se caiga de ella, mucho menos el el poder de controlar esa fuerza. El hombre está completamente subordinado a la fuerza intangible que viene con una tormenta y está igualmente indefenso en presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Es más, ni siquiera sabe qué es la electricidad, de dónde viene o cuál es su propósito. Tampoco es esto de ninguna manera el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas invisibles e intangibles. No comprende la fuerza intangible ni la inteligencia. Envuelve en el suelo de la tierra la fuerza que le proporciona cada bocado de alimento que come, cada prenda de vestir que usa, cada dólar que lleva en sus bolsillos. La dramática historia del cerebro. Por último, pero no menos importante, el hombre con toda su cultura y educación que se jacta entiende poco o nada de la fuerza intangible, el mayor de todos los intangibles del pensamiento. Sabe poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual el poder del pensamiento se traduce en su equivalente material pero ahora está entrando en una era en la que proporcionará iluminación sobre el tema. Los hombres de ciencia ya han comenzado a centrar su atención en el estudio de estas cosas estupendas llamadas cerebro, y mientras todavía se encuentran en la etapa de jardín de infantes de sus estudios, han descubierto suficientes conocimientos para saber que la centralita del cerebro humano, el número de líneas que conectan las células del cerebro entre sí, es igual a la cifra 1, seguida de 15 millones de cifras. La cifra es estupenda, dijo el doctor C. Hudson Herrick de la Universidad de Chicago que las cifras astronómicas que se refieren a cientos de millones de años luz se vuelven insignificantes en comparación. Se ha determinado que hay de 10 billones a 14 billones de células nerviosas en la corteza cerebral humana y sabemos que están dispuestas en patrones definidos. Estos arreglos no son fortuitos, son ordenados. Los métodos de electrofisiología desarrollados recientemente extraen corrientes de acción de células o fibras de microelectrodos ubicados con mucha precisión. Las amplifican con tubos de radio y registran las diferentes potencias de una millonésima de voltio. Es inconcebible que tal red de intrincada maquinaria debería existir con el único propósito de llevar a cabo las funciones físicas incidentales para el crecimiento y mantenimiento del cuerpo físico. No es probable que el mismo sistema que proporciona a miles de millones de células cerebrales los medios para comunicarse entre sí, proporcionen también los medios de comunicación con otras fuerzas intangibles. Después de que se escribió este libro, justo antes de que el manuscrito llegara a la editorial, apareció el New York Times una noticia que mostraba que al menos una gran universidad y un investigador inteligente en el campo de los fenómenos mentales estaban llevando a cabo una investigación organizada a través de la cual se han llegado a conclusiones que son paralelas a muchas de las descritas en este capítulo. Y en el siguiente, la noticia analizó brevemente el trabajo realizado por Dr. Ryan y sus asociados en la Universidad de Duke a saber qué es telepatía. Hace un mes citamos en esta página algunos de los notables resultados logrados por el profesor Ryan y sus asociados en la Universidad de Duke, de más de 100.000 pruebas para determinar la existencia de la telepatía y la clarividencia. Estos resultados se resumieron en los primeros dos artículos del Harpens Magazine, en el segundo que ha aparecido ahora el autor E.H. Wright intenta resumir lo que se ha aprendido o lo que parece razonable inferir con respecto a la naturaleza exacta de estos métodos de recepción, percepción extrasensoriales. La existencia real de la telepatía y la clarividencia ahora les parecen a algunos científicos enormemente probable como resultado de los experimentos de Ryan. Se pidió a varios destinatarios que nombraran tantas cartas en un paquete especial como pudieran sin mirar a ellos y sin otro acceso sensorial a ellos. Se descubrió una veintena de hombres y mujeres que podían Podían nombrar exactamente tantas cartas de manera correcta que no había una posibilidad entre muchos millones de que hubieran hecho unas hazañas por suerte o por accidente. Pero ¿cómo lo hicieron? Estos poderes, asumiendo que existen, no podrían ser sensoriales. No existe un órgano conocido para ellos. Los experimentos funcionaron también a distancia de varios cientos de millas como lo hicieron en la misma habitación. Estos hechos también eliminan, en opinión al señor Wright, el intento de explicar la telepatía o la clarividencia a través de cualquier teoría física de la radiación. Todas las formas conocidas de energía radiante declinan inversamente al cuadro de la distancia recorrida. La telepatía y la clarividencia no, pero varían según las causas físicas como lo hacen nuestros poderes mentales. Contrariamente a la opinión generalizada, no mejoran cuando el receptor está dormido o medio dormido, sino por el contrario, cuando está más despierto y alerta. Grind descubrió que un narcótico invariablemente reducirá la puntuación de un perceptor mientras que un estimulante siempre lo elevará. El ejecutante más confiable aparentemente no puede hacer una buena puntuación a menos que trate de hacer su mejor esfuerzo. Una conclusión a la que Wright llega con cierta confianza es la que la telepatía y la clarividencia son realmente el mismo don. Es decir, la facultad que ve una carta boca abajo en una mesa parece ser exactamente la misma que lee un pensamiento que reside solo en otra mente. Hay varios motivos para creer esto. Hasta ahora, por ejemplo... Los dos dones se han encontrado en todas las personas que disfrutan de cualquiera de ellos. En todos, hasta ahora los dos han sido de igual vigor, casi exacto las pantallas, las paredes, las distancias no tienen ningún efecto en ninguno de los dos. Wright avanza a partir de esta conclusión para expresar lo que presenta como nada más que la mera corazonada de que otras experiencias extrasensoriales, sueños proféticos, premoniciones de desastre y cosas por el estilo también pueden resaltar ser parte de la misma facultad. No se le pide al lector que acepte ninguna de estas conclusiones a menos que lo considere necesario, pero la evidencia que Ryan ha acumulado debe seguir siendo impresionante. En vista del anuncio del Dr. Wright en relación con las condiciones bajo las cuales la mente responde a lo que él llama modos de recepción extrasensoriales, ahora me siento privilegiado de agregar a su testimonio al afirmar que mis asociados y yo hemos descubierto lo que creemos que son las condiciones ideales bajo las cuales se puede estimular la mente para que el sexto sentido que se describe en el capítulo siguiente puede funcionar de manera práctica. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de mi personal y yo. A través de la experimentación y la práctica hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes aplicando el principio siguiente, de modo que podamos mediante un proceso de combinación de nuestras tres mentes en una, encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales y que presenten mis clientes. El procedimiento es muy simple, nos sentamos en una mesa de conferencias, declaramos claramente la naturaleza del problema que tenemos bajo consideración, luego comenzamos a discutirlo cada uno aporta los pensamientos que pueden surgir. Lo extraño de este método de estimulación mental es que coloca a cada participante en comunicación con fuentes desconocidas de conocimiento definitivamente fuera de su propia experiencia. Si comprendes el concepto descrito en el capítulo sobre la mente maestra, por supuesto reconoces que el procedimiento de mesa redonda que se describe aquí es una aplicación práctica de la mente maestra. Este método de estimulación mental a través de una discusión armoniosa de temas definidos entre tres personas ilustra el uso más simple y práctico de la mente maestra. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede tomar posesión de la famosa fórmula de Carnegie que se describe brevemente en la introducción. Si no significa nada para ti en este momento, marca esta página y léela nuevamente después de haber terminado el último capítulo.